Hola gente ¿qué tal como están viendo el nuevo video y estamos al capítulo ya no me acuerdo que es el capítulo 10 si sí, no me equivoqué estamos con Ramón en la serie, con nombre pero hardcore No, estamos en el capítulo eh, ¿qué vamos a hacer el día de hoy no eso te lo pregunta a ti Ramón ¿cuál ¿No? es el objetivo del día? El objetivo del día será conseguir hmm. los materiales para hacer la granja de Enderpells de Endermans, hostia de Y por qué dirás ¿Por qué vamos a hacer la granja de Endermans? Porque matamos a que es para, pues, porque ya estoy cansado de que no tengo XP Tiene que ser el mismo tipo de cualquiera De cualquiera, ¿no? De cualquier tipo de árbol De hoja Los stacks hay, un poquito más hay, Los stacks hay, un poquito más hay, ¿Dónde Donde hay donde hay donde hay, donde hay? Hay? hay. no mi capo. Ya okay, ya tengo 8 exactamente. El final en sí, pero bueno. Ahí ya puse todo, bueno el baúl de no, no no. la etiqueta la etiqueta eh, la etiqueta no se piensan? ¿Cómo se consiguen etiquetas pues con un alianza de los enganchamientos al máximo ok entonces espero que tengamos uno ay ay ay ay ay Lava? Ahora ay ay yo quiero mi lava, wey, yo quiero lava a ver, hay que hacer como conseguir lava haciendo esto a ver, aquí a ver, aquí a ver, no a ver, aquí aquí a aquí no pendejo tenemos a que va... Aquí me desesento. A ah, 200 latas. Ahora que sigue. Ok, nos vamos a alejar 200 bloques Es el okay? mismo vato que debe de poderle de alejarnos que hayamos terminado, Entonces, obviamente si tu coordenada justo terminó aquí a ver, a ver, voy a ver, yo también voy a ver el video, bueno ¿eh? Si terminaste a media de un chunk, simplemente, eh, venir hacia acá El chunk este de por acá, ok? Mira a tener tu hoja Ahora lo que vamos a hacer es entrar 5 bloques todo lo a dejar de enar de los bloques, ¿no? ¿Piedra? piedra, ya no se puede, o sea, lo que quieras. hecho lo he ajustado. Lo que sé es que cuando no se lo no lo pueden agarrar los Superman porque para que Eh, no, o sea, la va te dan más equipia con eso. Ya vamos a venir hacia acá y vamos a Y saludos, saludos,